Respecto a lo que se ha hecho eh, en participación ciudadana hasta, hasta la fecha en la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, esos antecedentes, tenemos tres elementos principales. ¿no? Por un lado, el cumplimiento de dos leyes de legislación estatal que tienen que ver con la participación ciudadana. Eh, por un lado, la Ley 39-2015 de procedimiento administrativo que... Plantea o obliga a facilitar procedimientos de consulta pública previa sobre la elaboración de, de normas. Por otro lado, la Ley 27 2006, que eh, regula los derechos de acceso a la información, de participación y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Bueno, por un lado, el cumplimiento de esas dos leyes estatales que eh, afectan o que tienen relación con la participación ciudadana. Por otro lado, un, un elemento, un logro que nos parece muy importante, que además es fruto del acuerdo de investidura entre PSOE y Podemos, que es la aprobación de la que está en el, en el, es el punto número 8 de, del acuerdo de investidura, que es la aprobación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno 4/2016 que se aprobó en diciembre pasado y que es muy es muy importante para la participación ciudadana porque como el propio artículo 40 dice, la transparencia es Permite hacer efectiva la participación ciudadana. En la medida en que los, la ciudadanía, la población, puede tener acceso a la información básica y puede estar informada, es una de las condiciones para que se pueda desarrollar la participación de manera efectiva. Dentro de la propia ley, el desarrollo de uno de los artículos, el artículo 8, ha supuesto un avance importante, es el portal de transparencia. También a, eh, un avance importante en lo relativo al desarrollo y, cum y cumplimiento de esta legislación que he, he comentado anteriormente. Luego hay un tercer, un tercer avance en participación ciudadana, un tercer logro que ha hecho la Junta en estos años desde la creación de nuestra comunidad autónoma, que es la aprobación y puesta en marcha de órganos colegiados, los llamados consejos de participación, que han permitido la participación eh, en áreas de la Administración concretas y con agentes, bueno, hay decenas de estos, de estos consejos y de estos órganos creados eh, pues desde, los, en todos los, vamos, desde, desde que se creó nuestra comunidad autónoma. En lo relativo paso a explicar, a desarrollar las líneas estratégicas que ha planteado el vicepresidente y los objetivos que nos planteamos, desarrollar en participación ciudadana. Respecto a las líneas estratégicas hay dos elementos fundamentales que para nosotros van a marcar la estrategia de las políticas públicas en participación ciudadana. El primero, como ha dicho el vicepresidente, es el derecho fundamental a la participación, un derecho que está consagrado en nuestra Constitución, que está consagrado en nuestro Estatuto de Autonomía y que, además, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Voy a leer textualmente el artículo 23.1 de nuestra Constitución, que dice los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o a través de representantes. Bueno, en estos 38 años, casi 39, de nuestra Constitución prácticamente no se ha desarrollado nada el derecho a la participación directa, ¿vale? el derecho a la participación ciudadana. Creemos y nos ponemos como una línea estratégica desarrollar, esta, esta participación directa de la ciudadanía en los, asuntos, en los asuntos públicos y, por tanto, satisfacer, empezar a satisfacer plenamente este derecho fundamental. Por otra parte, el otro elemento es el deber constitucional y estatutario, de nuestro, que está en nuestro estatuto de autonomía también, de los poderes públicos a facilitar la participación. Ya lo ha comentado el vicepresidente, la Constitución en nuestro artículo 9.2 y el Estatuto en el 4.2 dicen, y leo textualmente, que corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. De manera que tenemos, por un lado, el derecho de los ciudadanos a participar de manera directa y, por otro lado, el deber de los poderes públicos a satisfacer ese derecho y a facilitarlo. Quiero remarcar, además de estos dos elementos, que, que van a permitir satisfacer y desarrollar nuestra democracia, para que, como decía el vicepresidente, sea una democracia más real, donde todas y todos los, los ciudadanos y las personas puedan decidir en los asuntos que les incumben de su, en su vida, que, además de esto, la participación ciudadana desarrolla o permite desarrollar las políticas públicas de manera más eficaz y más eficiente. En este sentido, bueno, son los ciudadanos y las personas eh, y los colectivos quienes más saben cuáles son los problemas que tienen, quienes mejor los conocen y quienes mejor saben cuáles son sus necesidades. Voy a poner solo un ejemplo. Un estudio de marzo de, de este año del Banco de España dice textualmente que la democracia directa reduciría... Reduce en un 8% el gasto público. Bueno, es un ejemplo de, de por qué la o que de, demuestra que la participación ciudadana, algo que está bastante demostrado, y la de democracia directa, son eh, una, una herramienta de eficiencia y de eficacia. Bueno, cómo planteamos eh, desarrollar las, las políticas de participación ciudadana para que satisfagan este derecho y este, esta obligatoriedad de los poderes públicos. Pues incorporando a la participación directa de los ciudadanos y las ciudadanas tres principios fundamentales. Uno, el principio de universalidad, es decir, como ha dicho el vicepresidente, que todas las personas que quieran participar, que las políticas públicas estén abiertas a todas y a todos las personas, en este caso, de nuestra comunidad autónoma. Segundo principio, integralidad o transversalidad que cuando una persona o un colectivo o la ciudadanía participe, sus decisiones incumban o puedan incumbir a todas las políticas públicas sin excepción de manera integral. Y, en tercer lugar, un elemento fundamental es la vinculación. La participación, para que satisfaga el derecho a la participación, el derecho fundamental a la participación, tiene que ser vinculante. Es decir, lo que decida la población tiene que tener una vinculación tiene que tener un efecto en las políticas públicas. Lo que decía la gente se tiene que hacer. ¿vale? Estos tres elementos para nosotros son fundamentales para poder desarrollar y satisfacer este derecho a la participación, este derecho fundamental a la participación. Pasando ya a los objetivos concretos principales que ha comentado el vicepresidente, los dos, uno sería el primero, la, el desarrollo normativo de la ley de participación de Castilla-La Mancha. Eh, nosotros eh, vamos a trabajar para que esta ley sea una ley avanzada en el contexto español y europeo de participación ciudadana que garantice este derecho, que obliga a los poderes públicos a facilitar la participación y que, además, habrá posibilidades para que la participación ciudadana sea una realidad. También, como Promocionando la participación a nivel institucional y invirtiendo en capacidades sociales e institucionales, a través fundamentalmente de la formación. Vamos a abrir para ello un proceso de información pública. Para que dentro de la misma ley haya más y mejor participación de la que la propia legislación requiere. En segundo lugar, el desarrollo de un proceso integral, universal y vinculante de participación ciudadana, que abra la Junta de Comunidades de Castellana Mancha a la calle y que, por otro lado, permita que las castellano-manchevas y los castellano-manchevos puedan expresarse y decidir eh, vías de acción que sean incorporadas transversalmente en nuestras políticas públicas. Y ya pasando a lo que hemos realizado en estos 23 días en el cargo que yo llevo en la Dirección General de Participación Ciudadana, voy a pasar a comentar cuatro eh, acciones principales que consideramos que van dando pasos en el sentido de conseguir los objetivos que nos hemos planteado y las líneas estratégicas. El primer, el primer La primera acción ha sido… ...justo un día, un día después de hacerse oficial el nombramiento... ...la, un, la reunión, que se ha, con un conjunto de, de reuniones posteriores... ...que se han celebrado y desarrollado con el Director General de Transparencia... ...y Buen Gobierno, eh, Enrique Tenorio... ...transfiriendo las funciones desde la Dirección General de Transparencia... ...y Buen Gobierno hacia la Dirección General de Participación... ...incluida, incluida la transferencia del proceso de elaboración de la Ley de Participación. En segundo lugar... Otra de las acciones que hemos realizado en estos 23 días es, dentro del, del plan que ha comentado el vicepresidente, de Nos Merecemos Lo Mejor en Castilla-La Mancha, estudiar y eh, realizar un estudio previo de las mejores iniciativas de participación ciudadana en Europa y en España. Y incluida la visita in situ a las que probablemente son las dos iniciativas y experiencias de participación ciudadana más importantes ahora mismo en, en nuestro contexto español, que serían las de la ciudad de Madrid y la ciudad de Barcelona. En tercer lugar, hemos estado desarrollando un estudio en profundidad de las leyes y normativas innovadoras de participación ciudadana que se han desarrollado y que se están desarrollando en la actualidad, para que ninguno eh, los objetivos es que ninguno de los elementos eh, innovadores y, y positivos que se han podido desarrollar en las distintas leyes o o propuestas o proyectos de ley de participación ciudadana se queden fuera de nuestra ley de participación de Castilla-La Mancha. Y, en cuarto lugar, hemos desarrollado un análisis de las plataformas de participación virtual de código abierto que deben ser un elemento sobre el que se sustenten las políticas de participación ciudadana. Hemos estado evaluando, las probablemente, las dos, las dos mejores y más eh, innovadoras que hay ahora mismo, eh, probablemente, en el mundo, tenemos la suerte de que ambas están en, en, en nuestro país, una es Decide Madrid y la otra es Decide en Barcelona. Bueno, hay que creo que hay que congratularse que España eh, es puntera en un tema y además muy, muy importante, que es el de la participación virtual. Ambas ciudades han desarrollado, ambos ayuntamientos, dos plataformas virtuales de código abierto, que están siendo copiadas, copiadas por decenas de ciudades y de instituciones públicas del mundo. Voy a poner algunos ejemplos, la ciudad de Turín, por ejemplo, la ciudad de Helsinki, el Congreso Nacional de Debate de Francia o eh, la institución de metropolitana de París, por ejemplo. Bueno, pues hemos estudiado estas plataformas con el objetivo de incorporarlas o instalar una de ellas, la que mejor convenga a nuestro contexto y a la, la dirección estratégica y los objetivos de la, esta dirección general. Para cerrar, quiero terminar remarcando los objetivos finales que tenemos en esta acción de Gobierno, la mejora de la salud de nuestra democracia y la satisfacción de una democracia real, la satisfacción del pleno derecho fundamental humano a la participación y eh, tener una población más activa y corresponsable con nuestra región y la capacidad, tener más capacidades para resolver más eficazmente las necesidades de nuestra población. Como ha dicho el vicepresidente, esperamos que todos los grupos políticos eh, apoyen tanto la aprobación de esta ley como, por otro lado, del desarrollo de las políticas de participación ciudadana que eh, se desarrollen desde la vicepresidencia, y, como ha dicho el vicepresidente también, no sería concebible que ningún grupo parlamentario se opusiese a la satisfacción de un derecho fundamental que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía.